oportunidad vamos a, a ver cómo crear una clase en Google Classroom. Bien, de esta manera entonces debemos hacer clic en el botón situado en la parte superior derecha de la pantalla en el signo de más. Pueden ver que se despliegan dos opciones, apuntar, apuntarse a una clase o crear una clase. En este caso vamos a hacer... Clic en crear una clase. Bien, se despliega otra ventana en la que debemos leer, ¿sí? Y aceptar, marcar con un clic y aceptar las condiciones para continuar. Al continuar, debemos agregar el nombre de nuestra clase, que es un campo obligatorio. Y los siguientes campos como sección y materia son opcionales, ¿sí? De esta manera entonces vamos a colocar el nombre de no identificar nuestra clase. En este caso vamos a poner prueba 1 de nombre. Sección, podemos poner el grupo en el que vamos a impartir la clase. Y en materia, la asignatura correspondiente a dictarse. Bien, de esa manera... Estamos listos para hacer clic en el botón Crear, y así queda creada nuestra clase en Google Classroom. Bien, ahí se ve nuestra clase creada, Prueba 1, Segundo 2. Si hacemos clic en el botón del menú, en la parte superior izquierda de la pantalla, Podemos ir a clases y ahí vamos a ver la vista previa de todas las clases que tengo creadas. Bien, muchas gracias por todo.